¿Qué tal Endurator? Hoy os traigo una noticia. el mes de diciembre me llegó un correo del tema este, del Puntrack, ¿vale? De lo de mejorar los CT. Y la sorpresa es que hemos pasado a la siguiente selección de, de propuestas. Y para, los, para mí, la verdad es que estoy muy contento con, con esto porque no pensaba que iba a, iba a pasar a la siguiente final. Bueno, perdón, a la siguiente final, a la siguiente selección. Entonces, eh, bueno, quería compartirlo con vosotros y enseñaros, eh, pues, cómo hemos quedado para la segunda selección, que no sé, no sé cuándo será, si tendré que ir presentarme en persona o se hará como la primera, la primera votación. Nos mandarán un enlace y en el enlace haremos la votación. No lo sé. De todas maneras, estuvimos en en Torrejón de Ardoz fuimos con, con, con mi chiquillo pequeño y nos encontramos allí el punta de Torrejón de Ardoz, ¿vale? De Torrejón de Ardoz. Entonces, eh, pues bueno, vi la oportunidad de grabarlo y os lo traigo también para que veáis qué es lo que quiero hacer o quiero que entendáis... ¿Por qué, quiero tener, ¿Por qué quiero luchar por esto aquí en, en nuestra ciudad? Porque creo que nos hace falta a todos. Los chavales, sobre todo los pequeños, son los que más se divierten. Y un circuito de estos está preparado para todas las edades y todos los niveles. De hecho, cuando, cuando nosotros fuimos, habían padres con sus hijos allí disfrutando. Y... Para mí, pues la verdad es una satisfacción ver, ver eso. Entonces, bueno, no me enrollo más. Os dejo, os enseño el, cómo hemos pasado a la siguiente votación. Y os dejo también el vídeo donde grabamos el punta de Torrejón Dardo. Eh, espero que os guste y lo dicho. Este año no salimos seleccionados para esta propuesta. El año que viene estar preparados porque lo voy a hacer mejor. Me voy a coordinar con, con muchos de aquí de, de la ciudad para que el año que viene eh, podamos gestionarlo eh, mejor para que nuestra propuesta salga de gira. Y lo dicho, si os gustan eh, vídeos de estos temas o, o tenéis dudas o comentarios, dejadme abajo y os lo iré contestando. Y bueno, eh, disfrutar con el punta de torrejón dardot de y nos vemos en un siguiente vídeo nacidos para el enduro buenos días endurators hoy estamos aquí en torrejón dardot hemos venido a ver la navidad y nos hemos encontrado con el punta que hace poco o hace un año por ahí inauguraron como podéis ver esto es lo que quiero hacer en, en Albacete que es la ciudad donde vivimos me que, gustaría bueno, que vierais como los chavales jóvenes, eh, niños de 5 años para arriba, disfrutan con patinetes, bicicletas, eh, hay que decir que hay algunos que llevan cascos, que eso está muy mal, pero bueno, como podéis ver, también podemos disfrutar con bicicletas, incluso con monopatines, que también hay por ahí algunos. Entonces, Nada, esto es lo que quiero hacer en Albacete, es, es lo que, el proyecto en el que quiero luchar y en el que quiero que me apoyéis todo el que quiera ver tener esto en, en, en su ciudad. Entonces deciros que, que estar atentos al canal, porque dentro de poco empezaremos otra vez a, a, a trabajar con las propuestas que nos va a dar el ayuntamiento. David, vente aquí empezaremos a trabajar con las propuestas que nos va a facilitar el ayuntamiento para volver a luchar a, para que nos hagan otra vez el, o para que se pueda crear el PUNTRAF eh, deciros que, que le deis al like y nos vemos en un próximo vídeo. Es más difícil esquivar que pumpear, ¿eh? <risa> bueno, como podéis ver está cojonudo, está muy guapo, está bien, bien hecho, bien rematado y en el cual aquí estos chavales pues están disfrutando. Tienes que cambiar ya las ruedas, ¿eh? Las llevas ya casi limás Ahí ve, ahí ve Casi limás ahí, viene. mira Bien, Pues como he dicho, este es el proyecto en el que quiero luchar Por tener allí en nuestra ciudad Pues oye, yo por lo menos porque mi hijo o mis dos hijos disfruten Tener esto y puedan elegir si quieren hacer fútbol, si quieren pumpear o si quieren jugar a baloncesto o si quieren hacer tenis. ¡Guau, ¡Wow, qué guapo ese! Thank <laughs>